En 100 segundos les contaremos qué estamos haciendo desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para que todos y todas aportemos a la construcción de un país con justicia social, económica y ambiental, el país de la paz total. Primero, la banda de 6 GHz en Colombia por primera vez será destinada al uso libre no licenciado. Con esto impulsaremos los servicios de conectividad para tecnologías Wi-Fi que complementarán soluciones móviles de fibra óptica y satelitales. Segundo, beneficiamos a más de 8.000 colombianos en la formación en analítica de datos con una convocatoria nacional que llegó a egresados de colegios públicos y privados de estratos 1 y 2 priorizando mujeres, grupos étnicos y población rural. Tercero, diseñamos el mapa de la conectividad real que tiene Colombia, donde identificamos el estado actual de las estaciones base, las zonas digitales urbanas, los centros digitales, las redes de alta velocidad y de fibra óptica.